Mi más grande error fue haberle dado toda mi atención a personas que me demostraron que no valían mis lágrimas, mis sentimientos, ni mucho menos mis penas. Mi más grande error fue darle todo de mí a alguien que no me valoró, a alguien que solo quería pasar un buen rato mi más grande error fue confiar fue lanzarme sin paracaídas y todo por ti hola amigos sean bienvenidos a beelifers les saluda ricardo niño y lo único que les voy a pedir es que se queden hasta el final de este video. es difícil es muy difícil intentar ganarle la batalla a un corazón que aún continúa un poquito enamorado. Solo un poco. Por mi mente han rondado preguntas sobre cómo dejar de pensar en esa persona que me ha hecho tanto daño. Y no fue fácil. Me costó muchas noches en vela y muchas lágrimas, pero por fin lo descubrí y hoy quiero ayudarte. Sí quiero ayudarte a decirle adiós a esa persona que un día te hizo dudar incluso de ti mismo y que aún hoy le dedicas unos cuantos pensamientos ni el más rudo puede soportar que le destrocen el corazón es un dolor que se siente hasta en los huesos y no te sientas avergonzado o débil por sentirlo porque es normal no es fácil aceptar que te han destrozado las esperanzas que los planes que tenías para triunfar se han ido a la deriva sé muy bien cómo te sientes sé muy bien cómo se siente un corazón destrozado porque el mío también estuvo así pero sabes algo no más no más dolor no más lágrimas por alguien que no vale la pena ese sufrimiento que está presente en tu vida se acabará sé que quieres dejar todo así y esperar ver qué ocurre con el tiempo pero no no permitas que el tiempo tome las riendas de tu vida ni mucho menos de tus pensamientos y sentimientos esta vez no esta vez debe ser tú quien guíe debes mantenerte fuerte y no digo que le cierres tu corazón al amor, pero sí que al menos estés un poco más atento. Atenta. Para deshacernos del dolor, debes tener algo muy claro. Y es que en ocasiones somos nosotros los que contribuimos con la mala actitud de quien llamamos pareja. ¿No me crees? No generalizo. Solo digo que algunos optan por... Dar regalos es muy lindo dar regalos, sí, un detalle no cae nada mal, de vez en cuando, pero solo digo de vez en cuando, muchos, y la verdad me incluyo, solemos dar regalos, y esto tal vez sea por dos razones, la primera es para quedar bien, y la segunda es para hacer feliz a la otra persona, y eso está bien. El problema es que nuestro compañero de vida se acostumbra a ello a tal punto que incluso se acabe el amor. Este podrá seguir ahí, a nuestro lado, solo porque continuamos obsequiándole cosas. Ah, y también se considera un gran regalo, ocuparse de todos los gastos, librando a la otra persona de toda responsabilidad. Créeme que eso está muy mal. Otros optan por alejarse de todo y de todos solo para estar a su lado. Esto en realidad es más común de lo que parece. Y la verdad es que pocos están conscientes del gran error que cometen. Solemos alejarnos de personas, de personas que sí nos aprecian solo por estar con alguien que ok tal vez nos dé un poco de amor pero eso no es razón para encerrarnos en una burbuja donde estemos solo nosotros dos algunos optan por insistir aunque nos han dado todas las señales de que no están interesados en nosotros Bien dicen que el que persevera alcanza pero a veces lo mejor es dar media vuelta y tomar otro camino solemos hacer hasta lo imposible por esa persona la verdad es que hacemos magia solo para hacerle feliz pero no notamos que ese proceso por así llamarlo nos debilita y lo hace especialmente cuando nuestros esfuerzos son en vano muchos Incluso creemos que no somos lo suficiente para esa persona. Cito una frase célebre que yo sé que te va a identificar. Mi error fue darle todo de mí a alguien que solo me daba migajas. Mi error fue dedicarle horas de mi tiempo a alguien que solo me daba segundos. Pero no fui el único que perdí aquí, porque ella, él, también perdió. Perdió a alguien que le amó con todo el corazón. El primer paso para dejar de pensar en ese amor que nunca fue tuyo es aceptar que no hay sentimientos en medio. Tal vez sí de tu parte. Pero si él, ella, no demuestra los suyos, lamento decirte que tus esfuerzos son en vano es conversarlo con alguien tal vez creas que encerrarte y superar el dolor solo es lo mejor y aunque si bien esto puede ayudarte un poco en realidad no es del todo sano no hay nada mejor que desahogarnos con alguien hablar y si nuestras lágrimas quieren salir que lo hagan tienen todo el derecho. Ya las hemos retenido demasiado tiempo. Y lo más importante. Liberarnos de ese nudo en la garganta. Que cada vez se hace más y más grande. Y el tercero. Es. Vive. No permitas que el color de tu vida se torne gris. Por una persona que no vale la pena. No permitas que. Tu corazón continúa en el pasado. Esto solo es un mal momento. Tú puedes con él. La verdad, esa no es la única persona en el mundo. Encontrarás a alguien mejor. Ten eso claro. Métete eso en la cabeza. Lo sé. Es difícil pero puedes hacerlo evita visitar al menos por un tiempo los lugares a los que acostumbraban a ir hazlo mientras tu corazón sana dale un pequeño respiro él también necesita algo de tiempo para aceptar lo que está ocurriendo está bien que te sientas mal incluso tal vez sientas un poco de rencor pero para ello solo necesitarás un poquito de paciencia y pensar más en ti y en lo que quieres hacer de ahora en adelante cuando salimos de una relación en la que no había futuro todo cambia y lo hace para bien al principio habrá un poco de temor y algunas lágrimas pero luego todo será paz y tranquilidad. Tú, confía, confía en ti, en tu amor, en tu vida. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. De verdad me complace que estés acá junto a mí. Para saber que has llegado hasta el final y que me estás apoyando, me gustaría que por favor en los comentarios me dejaras un emoji con una mariposa. Así sabré que has llegado hasta el final de este video, como te estoy diciendo, y que te está gustando este contenido. Yo soy Ricardo Niño, y yo me despido. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.